Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre la diferencia entre error y fracaso. Me encuentro frecuentemente con personas que están bloqueadas, es decir, personas que quieren hacer algo, saben cómo hacerlo, tienen los recursos y sin embargo están paralizadas. No empiezan sus proyectos. La consecuencia es que están desmotivados, frustrados y el deterioro de su autoestima. Les suele hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo te equivocas, lo vives como un fracaso o como un error? La respuesta a esta pregunta es la diferencia entre estar activo o estar inmóvil. Veamos por qué. Si vives tus equivocaciones como un fracaso, entonces lo percibes como algo grave, como un obstáculo difícil de superar. Los sentimientos que genera esto es el miedo y la desconfianza, antes siquiera de empezar. Y si fallas, aparece la culpa. El miedo y la desconfianza son sentimientos que paralizan. Es lógico que ni siquiera empieces tu proyecto. En cambio, si cuando te equivocas lo percibes como un error, si no lo haces bien en el primer intento, no es tan grave. Encuentras una solución. Ves en el error una oportunidad para aprender. Los sentimientos son valentía y optimismo antes de empezar. Y si fallas, aparecerá la curiosidad que te ayudará a encontrar una solución. La valentía y el optimismo son sentimientos que impulsan tu proyecto. Pero ¿cómo puedes cambiar? ¿Cómo vives la equivocación? De fracaso a error, coge un lápiz y un papel. Anota las últimas cinco equivocaciones que has tenido y escribe qué aprendiste con cada una de ellas. Después, haz una lista de las tareas de tu siguiente proyecto. Pon al lado lo más grave que te puede pasar al realizarlas. Y al lado, en otra columna, escribe posibles soluciones. Estás construyendo de esta forma un plan de contingencia. Recuerda que lo importante no es hacerlo todo perfecto la primera vez. Lo importante es llegar a la meta. Y mucho mejor si llegas siendo aún más sabia Si te gusta este video, compártelo. Si crees que le sirve a alguien, envíaselo. Si tienes preguntas o comentarios, haz una sección de comentarios. Me despido por hoy. Soy Carolina Veda y quiero que construyas la vida que deseas.